hola amigos bienvenido a compañero de estudio en este video veremos cómo estudiar de manera efectiva incluso si ha hecho una revisión pero desde adentro no siente que haya hecho una revisión veamos uno por uno lo primero es que tus notas de revisión deberían ser muy buenas quiero decir que debería tener cada tema importante para una revisión efectiva las notas efectivas son muy importantes en videos anteriores Hemos dicho que mientras estudias, debes seguir tomando notas de los puntos clave. Si las notas no son buenas, entonces la revisión es inútil. Ahora veamos cómo hacer notas de revisión efectivas. Si está estudiando una materia práctica, incluya cada nuevo concepto en su nota de revisión. También anote las fórmulas de cada capítulo. Proporcione una referencia de la pregunta relacionada con este tema para que pueda correlacionarla de inmediato. Dar referencias facilita la revisión en el momento del examen, lo que te ahorrará tiempo. Del mismo modo, si está revisando el tema de la teoría, a continuación, para cada punto clave, proporcione las referencias cercanas. Por la misma razón, si revisa en el momento del examen, la ahorrará tiempo. Primero revisas los capters que tienen más peso y te sientes cómodo con ellos. Con solo mirar el peso no debe estudiar porque si no le gustan estos capítulos, entonces puede sentirse desmotivado. Primero, revise los capítulos que le interesan. Al hacer esto, aumentará su confianza. Espero que estos consejos lo ayuden a aumentar su confianza y crear buenas notas de revisión. Por favor, suscríbete. Comparte este video con tu familia y amigos. Gracias.